Hoy he vuelto a pensar que la primera noche fue nuestro viaje a nunca jamás Volví a inventar que se perdía tu camisa en medio de la oscuridad Y aquí, ahogados del ruido, conseguimos el silencio cuando robamos suspiros No juegues conmigo, solo bésame despacio es que perdamos el sentido Quiero verte despertar cada mañana junto a mí que los susurros en tu oído no te dejen decidir el recorrido de tus dedos en mi espalda para explorar el infinito por debajo de la manta y si, sí, explota la piel solo si me electrocuta algún instante de placer ¿nos podemos perder? en el momento que sentimos la necesidad de ser que creamos las historias por miedo a poder volar y ahora míranos soñando nuestra propia realidad ya, cuiste del frío solo abrázame despacio que yo pienso ser tu abrigo Empiezo a imaginarte detrás de cada luna rota Que tú eres la otra media, que ya no quiero a otras Que fuiste la sorpresa de algún día del verano Que ahora es primavera y sigues a mi lado Hoy he vuelto a pensar que la segunda noche en vela nos dejamos navegar Y sí, decidimos hablar y ya no me invade el miedo a lo que puedan contestar Ya no pongo excusas Ahora cuento los botones que le faltan a tu blusa Y sácame de dudas Que entre tanta oscuridad voy perdiendo la cordura Me seguiré sintiendo inmune si te mueves para mí Y ahora vístete despacio que aún tenemos que reír dila tú tu mirada en mi boca Que me concedas de este baile o al menos otra copa